Ay, ¡Ay! ¿Qué hago aquí porque todo está tan oscuro. Enciende la luz. Ah, oh, bueno, gracias. ¿Y ahora dónde es que me encuentro? <coughs> hola Argentina. Oh, hola Rusia. Necesito tu ayuda. Espera, ¿no va a ser como la última vez que tuvimos que luchar contra un extraterrestre o algo así? No, no, no, no, no. no. Es otra cosa. Mira, sabe que no me ando fastidiando con eso. Yo me voy a mi casa. ¿Vas a ayudar, sí o no? Yo también, ven de qué se trata, de esta forma no tengo mucho tiempo Estoy... estoy muy aburrido Muy bien, sígame Somos una congregación, somos una corporación secreta llamada la Congregación Unida del Mundo Espérate, ustedes son... Papá, no lo digas como modo de abreviatura ¿Y para qué me quieren a mí? se supone que son una congregación esa cosa, parecida a la ONU, ¿verdad? Uh, no, trabajamos con la ONU, nada más que de manera secreta. Uh, bueno, ¿y para qué me necesitas? Ven, síganme. Yo te sigo. En unas simples palabras, te lo voy a explicar, Mirra. Somos una corporación la cual está encargada de combatir aceres paranormales y extraterrestres. ¿El para qué? ¿De qué? cómo, cuándo qué? Eh, somos como hombres de negro Ah, o sea que me van a dar unos aparatitos para borrar la mente, ¿verdad? No, no tenemos nada de eso Ven por acá sígueme Otra vez Hey eh, Che, hola Estados Unidos Hello Muy bien, asegúrate de reposar y... Porque la costura aún sigue un poco flágil Ok ¿Y a todo esto para qué me necesitan? Necesito que trabajes con nuestros miembros, que seguro conoces. ¿Con quién? ¿Con Uruguay? No. ¿Brasil? No, el estado de nuestros tacos. ¿Entonces con quién? Hola, hermano. Ah, uh, hola, vos. Oye, espérate, tú formas parte de este psico? si te apenas acabo de ver hace unos minutos. Bueno, ni tanto. Bueno, hace unas horas. Mm, bueno, a veces uso dobles para cubrir mi identidad. ¿No lo has notado? Ah... Uh, Hola hermano Hola hermano Hola hermano Hola Paraguay ¿Eh? Hola hermano Hola otra vez Hola hermano ¿Cómo estás? Juro no volver a tomar una copa de. de whisky en mi vida eso explica muchas cosas Necesito que ustedes dos trabajen en el equipo para combatir Bueno, para resolver un problema eh, Japón, muestre el video Espérate, te estoy cociendo este imbécil Ahí está, toma Ya está, no es el video Ustedes no es un video Ya voy, ya voy, no me presiones. Espérate que lo estoy buscando. No, este, no, es, este, no, es, este, no, es, este, no, es, este, no, es, este, no, es, este, no, es, este, no es, este. ¡Apúrrate! Ya está bien, ahí va. Ya ven, esto es lo que pasó justamente a las dos, 200, 100 mil horas. O sea, a las 7 de la noche. Mira, agradezco que me hayan considerado para participar en su circo, pero yo mejor me voy, esto no es lo mío. Vámonos, Paraguay. Me ayudará, no, no. Eh, uh, bueno, si lo pones de esa forma, supongo que está bien. Oye, esto es seguro. ¿No nos va a chicharrar? No, es completamente seguro. Seguro. Yo que voy a saber. ¡Configurando! Ahorra ¡Ay, ay! todo está en sus manos. ¿Dónde estamos? Estamos en un universo paralelo. Paralelo? Uy, Wow. Bueno, es un universo opuesto. Ya te lo creo, mira atrás tuyo. Vive el comunismo, vive el capitalismo. Bueno. Paz. ¿Qué les parece si para celebrar la paz vamos a todos en la fiesta en millate? ¡Yo invito! ¡Tenga miedo! ¡Vámonos! Muy bien, ¿y ahora en qué universo estamos? No, lo sé, estamos en un opuesto Opuesto como el anterior No, no, no, no, no, no esto es diferente Como... ¿Qué pasa, che? ¿Este fue algo que dije? ¿En dónde estamos ahora? Uh, no lo sé, está todo muy cuadrado No sé, tal vez sea un mundo en el que está todo pixeleado. O tal vez la calidad esté demasiado baja uh, Sí, mejor vámonos uh, ¿Qué fue ese sonido? ¡Mira detrás estoy yo. ¡Vámonos de aquí! ¿En dónde estamos ahora? No sé, estamos en un universo el cual todo es distorsionado. Uy. <risa> <risa> <risa> Los chanchos vuelan. Ya vámonos de aquí y dejad tus chistes manos. es que estamos. No lo sé. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te has enterrado? No lo sé. Hey, ¿qué pasó con tu tono de voz? No lo sé, no lo puedo elevar, pero creo que mejor nos vamos de aquí. Sí, me hace ver más gordo este universo. No, es que nos pueden demandar. Ah, también, vámonos. Che, ¿y ahora dónde es que estamos? Pues, no lo sé, pero mi tono de voz volvió a la normalidad y me siento mucho más... pesado pero el movimiento es genial Sí, yo también me siento igual Che, me siento como si fuera eso, esos dibujos caros Mirame, Che! Te ves genial ¿Verdad que sí? Ya no me puedo mover que está muy lenta esta cosa ¿Ves? ya te cuento solamente se movió la cámara ay bueno pues algo che mirame Soy como esos dibujos de pizza de pizza de pizza ingenuo inculto che podremos quedarnos acá un momentito mirame mirame soy redondo ah, más de lo que ya estaba ah bueno che mira el universo es una perfección es total y completa Sí, sí, no, no, también ya no tengo palabras para describirlo Es, es hermoso este universo ¡No! ¡No! ¡Mejor no, no, no, no, vámonos! ¡Vámonos de aquí que ya no soporto esto! ¡Es una tortura! ¿Qué pasa con esta cosa? ¡Este universo no es estable! ¡Vámonos de aquí que ya no lo soporto! ¡Vámonos! Muy bien, chero. ¿Dónde que estamos? Pues nada, no sé, pero no me puedo mover. ¿Qué, como que no te.? Yo tampoco me puedo mover. Aguanta, aquí? ¿Qué? ¿qué.? ¿Dónde estamos? Pues nada, no sé. Oigan ustedes qué hacen aquí otra vez. ¿Cómo que otra vez? Sí, che... Sí, parece que ya no conociera. Sí... Eh, no sé qué hacen aquí, pero como que les gusta romper la cuarta pared. Espérate, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está agarrando a un matamosca? Espérate... Espérate, cuidado, no nos va a hacer nada. No es como si pudiera. Nadie te aplastó? Creo que mejor vámonos de aquí, ¿no? Yo me siento un poco aplastado. Sí, vámonos. Bueno, bueno, bueno. A seguir editando. ¿Y ¿Ahora dónde rayos estamos? No sé, dice la máquina que estamos en el lugar indicado. Vamos a investigar y resolver esto de una vez por todas. ¡Eh, mira, es un libro! ¿Pero qué hace un libro aquí? No eh, lo que voy a saber. ¿Pero qué? Sí? No lo sé, mejor vámonos. Ay. ¡Ese chile! Se parece, pero no creo que sea. <risa> Llevo aquí deambulando por cinco años. Intenté, intenté regresar al mundo normal, pero no pude. Espérate, hace cinco años. Ya apenas te vimos ayer. Y tal parece que el tiempo varía mucho aquí. ¿Algo así como tipo Avengers venderse bien? Sí. Bueno... Y ahora que ya sabemos que tú eres el que causaba todas las anomalías Te vamos a regresar a casa, ¡vamos! ¡Rusia! Ya encontramos la causa Ya resolvimos todo, resultó que era... ¡Uy! ¿Y ahora qué pasó? ¡Bravo, gentes. Sí, bueno, ya sabes Contá con el mejor Ahora oh, sonríe. ¡Lo sabí!